Los vinos de Guanajuato destacaron en la más reciente edición de cita del Dubín, uno de los cinco concursos internacionales de vino más importantes del mundo. A través de Cuna de Tierra, primera vinícola mexicana en obtener tres premios, entre ellos los primeros dos grandes oros de México en la historia. Francisco Lara, director gerencial de viñedos Cuna de Tierra, nos cuenta los detalles sobre los vinos premiados y creo que la historia de, estos, de estas añadas es más que hemos puesto a, a nosotros lo que nos dice es bien, el esfuerzo ha valido la pena, se han esforzado más, la gente ha aprendido a hacerlo mejor y vamos mejorando. Bueno, mira, eh, entramos con varios, con varios vinos, a este concurso de burdeos es como la cuarta vez que entramos, esta vez mandamos cuatro y claro, ni siquiera, ni siquiera nos esperábamos esta esta gran noticia de que hemos ganado dos oros y un, y, y, digo, dos grandes oros y un oro. Eh, quiero que sepas que es la primera vez que México, en la historia de este concurso, que está desde 2020, es la primera vez que México gana un gran oro. Y bueno, estamos muy, muy contentos. De hecho, una de estas etiquetas que ganó un gran oro es Neviolo, que siempre, bueno, eh, nuestro Neviolo es un Neviolo muy especial. Eh, hacemos un ensamble. Con, con el, el, el Neviolo MX que tenemos aquí, que es el, el Neviolo que ha estado asentado en Baja California desde hace muchos años, con el Neviolo eh, auténtico del Piamonte, que también tenemos aquí unas cepas. Entonces, y ahora nos sorprendió, porque se ganó el, el premio al, al vino mejor puntuado de México en este concurso. ¿eh? Nos hemos ganado de los, de los 30 oros que dan a nivel internacional, ganamos dos, ¿eh? fueron los, los únicos de México, y el y este oro no este oro adicional entonces estamos muy contentos realmente los mandamos no por un motivo especial sino simplemente porque porque queremos ver cómo andamos no no no no fiarnos de nuestro de, de nuestro paladar sino también tener una referencia externa muy bien mira yo creo que la que más sobresalió fue cabernet sauvignon cabernet sauvignon sobresalió pero con mucho no de hecho además de ganar el Gran Oro con Cuna de Tierra Cabernet Sauvignon, ganamos eh, un, un premio especial de una escuela del vino muy importante en Francia, que también es, es parte del concurso. Bueno, pues nosotros ganamos el, el premio especial al, al mejor Cabernet Sauvignon del concurso. Entonces, si sí, sí, esto nos confirma que Cabernet Sauvignon, eh, Cabernet Franc, e incluso Malbec se está dando muy bien en la zona, son, son cepas que, que se han adaptado perfectamente a Guanajuato y que han tenido mucho éxito, no solo en nuestra vinícolas ¿no? sino en otras también. ¿Mm? nebiolo bueno, pues es un caso muy particular, nadie se imaginó, pero, pero resulta que nuestro neviolo solamente en este concurso lleva ya cuatro oros y un gran oro en, en, lo que, en los cinco años que hemos concursado en, el, en este concurso, entonces... Sí, la verdad que es un vino que sorprende mucho la gran aceptación que tiene y, y, y lo bien calificado que está por los expertos. ¿Eh? Somos una empresa que busca mejorar constantemente porque somos una empresa muy joven. Eh, en el mundo del vino, tener 18 años haciendo vino es como tener 18 meses, un bebé. ¿eh? Si tú te vas a Francia hay bodegas que son de la quinceava generación ¿eh? y, y, y entonces imagínate a ver particularidades bueno particularidades son que estos son vinos de 2019 2019 fue, fue un año que no fue muy seco llovió bastante no aquí nosotros al estar en el paralelo 21 y estar más cerca del ecuador aquí tenemos unos inviernos secos y unos veranos húmedos pero lo que nos salva es que nuestro nuestro suelo es arenoso y entonces drena muy bien la lluvia y otra cosa que nos ayuda muchísimo es la altitud ¿no? nosotros compensamos alti latitud con altitud al estar tan altos y tener tal radiación ultravioleta a 2000 metros sobre el nivel del mar la uva desarrolla una piel más gorda ¿eh? entonces tenemos una, una potencia muy, muy buena en cuanto a polifenoles porque como tú sabes en la piel y justo debajo de la piel están los aromas, los sabores y el color de un vino y en, y en general todos los polifenoles, como puede ser el tanino. Entonces, bueno, eso nos compensa. A pesar de haber sido un año lluvioso, bueno, eh, pues salieron estas cosechas que han ganado estos grandes premios. ¿no? La, la, la característica principal de Sanyad es que lo supimos hacer muy bien y desde luego que no tuvimos grandes contratiempos eh, de, de, del tiempo, ¿no?, de, de meteorológicos. Nosotros estamos bastante más preocupados en hacerlo de verdad bien que en dar la imagen de que lo hacemos bien desde luego bueno la, la etiqueta pues sí se va a agotar porque nuestra producción pues fue la de 2019 no podemos repetirla no entonces nos la verdad es que desconozco cuántas botellas nos quedan lo que sí te aseguro es que no vamos a subir el precio de ¿eh? eso sí no nosotros no no nos interesa para nada de hecho mira fíjate que una de las filosofías de nuestra bodega es utilizar la botella más barata posible, el, corcho, el mejor corcho posible, que eso no es barato, pero, y una etiqueta sencilla, nosotros no, no, no, no hacemos marketing de precios, procuramos tener un precio accesible dentro de lo que se puede, porque ya sabes que en México el vino paga mucho IEPS, pero desde luego no vamos a subir el precio del vino, nos alegra tener mayor prestigio, pero sobre todo nos dice que lo estamos haciendo bien, y eso es lo más importante, ¿no? El, el enoturismo se vale se vale, pero desde luego para nosotros en la región y especialmente para Cuna de Tierra, lo principal es el vino, ¿no? ¿no? No hacer algo con el pretexto del vino, yo pongo lo que sea, un campo de golf, como tú decías, ¿no? Aquí se ven grandes esfuerzos de nuestros colegas vitivinicultores, que muchas veces incluso cambian de enólogos, ¿no? Y, y, y están y meten muchísimo dinero a so, sobre todo a sus zonas de producción, ¿no? A su equipo de producción, a tomar cursos, a recibir cursos, a, a, a, a profesionalizarse. Entonces, lo, lo malo es cuando ya tú haces un vino malo y lo quieres vender caro, ¿no? Porque lo que vendes es la visita y tú ya descuidas todo lo demás, ¿no? O, o haces este tipo de vinos que también se suelen hacer que... Bueno, pues yo hago unas mezclas y le compro ya a fulano y mañana le compro a mengano. Pues bueno, pues eso yo no lo veo nada bien porque cada terruño, cada vinícola tiene una personalidad. Entonces sí, sí veo muy importante el, el hacer tú tu vino con tu producto que tú produces porque es que además el vino se hace en la vida. Lo que buscamos en realidad con los tours y con las visitas al viñedo es difundir la cultura del vino. Y eso lo hacemos también a través del precio, ¿no? No, no, nosotros Cuna de Tierra no tiene estas botellas de dos mil pesos porque me llamo muy bonito y porque tengo una etiqueta dorada y porque compré una botella de dos kilos, ¿no? Si ¿Sí me explico, nosotros eh, ne ne necesariamente creo que en México tenemos que mantener el precio del vino lo más bajo que se pueda para que así la gente tenga la oportunidad, toda la gente tenga la oportunidad de probar un buen vino y desarrollar un, un paladar para el para mismo, ¿no? Es la única forma, ¿no? El vino no es para emborracharse El vino, de hecho, viene de la palabra, la palabra vino viene en sánscrito vaná, que significa amor. Es, es una bebida que es para amar y para compartir, para, para ir con los amigos y, y además nos, nos pone muy parlanchines. Tiene esa, nos suelta mucho la lengua, cosa que es muy bonita y nos hace, bueno, en general el alcohol lo hace, pero el vino en especial... Eh, la gente se pone muy, muy contenta y hablar y tal y, y muy importante lo que dices del maridaje ¿no? nosotros somos la primera cocina del mundo que, que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y somos la segunda cocina más variada del mundo después de la China ¿esto qué quiere decir? que los mexicanos, a, a, aunque no lo creamos debemos de tener un paladar mucho más desarrollado que un francés un francés no te va a saber Distinguir entre diferentes tipos de chiles o pimientos y nosotros sí, nosotros tenemos tal variedad culinaria que inconscientemente nosotros ya tenemos desarrollado un gran paladar. Entonces yo, yo lo que le recomiendo a la gente siempre es mira, el mejor vino es el que más te gusta, pero además el mejor vino es el que mejor va con tu comida, ¿no? Es qué vas a comer para decirte ¿Qué te recomiendo? ¿Por qué? Porque yo puedo tener un vino muy caro y muy bueno que no marida con, cierta, con cierto plato y entonces mando a volar el pobre vino, lo estropeo, el plato y el vino. Entonces cada uno en su casa debería de, de, de repente ver que el platillo de la familia, ese platillo tan célebre en nuestras casas, la cochinita pibil de la abuela, bueno, Vamos a buscarle el vino a la cochinita pibil de la abuela. Vamos a comprar estas cuatro o cinco varietales de, de uva o estas regiones y vamos, vamos a, a, a darle un bocado a esa cochinita, metamos un trago de vino al mismo tiempo y después anotemos en una hoja qué es lo que me pasó. ¿no? Ah, bueno, sucede que este vino con la cochinita le, la mata, le quita todo el sabor a la cochinita y solo me sabe el vino. Resulta que este otro... Eh, lo contrario, no, este, se pierde con la cochinita. Resulta que este la vuelve muy ácida, o el vino se vuelve muy ácido, o el vino se vuelve muy maderado y tal. Los sabores del plato se, se disparan, explotan al mismo tiempo que el sabor del vino. Ese es un maridaje perfecto. Y ese solo se encuentra probando, probando y probando. Y, y es muy, muy, muy, muy divertido, ¿no? Es muy divertido hacer una noche de Malbecs con tus amigos, una noche de tempranillos y luego ver con qué marida mejor. Entonces, pues eso, invitar a todos a que caten, a que no se casen con nada más que con, con, con lo que les gusta más y con lo que marida mejor con, con los alimentos que nos gustan.